¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? ¿Estáis calentitos hoy? Vamos a darle mucha caña con esta gente, tenemos alguna cosita preparada, alguna historieta por allí. No sé si van a caer algunos pavos de sorteo de mi mano. No digo nada, solo vamos a pasar el día, nos lo vamos a pasar en grande. Vamos a intentar que todos nos lo pasemos bien, ya lo sabéis. Y... nada, le vamos a dar mucha caña a esconderos Esconderos que... que, que ahí. Sí, se se van a matar muchísimo, se van a matar eh, muchísimo. sí por qué me pueden matar a mí? Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí. Porque, Porque no te has escondido, Que yo no me te tengo, tengo que esconder. ¿O sí si me tenías que esconder? Ahora no lo tengo claro. claro. Sí. Bueno. ¡Me cago en una puta, la puta, pero si no lo antes, cabrones! Madre sí, mía. ¿Tú ¿Tú corres, corre, corre. Escóndete, que vienen. Te lo he dicho. yo te estuve media ah, no hora me diciendo que le disparas a cualquier cosa. Madre visto <todic> o sea, ¡No me enteras! ¡Sí o no, del o no! De tiro. Eh, no se vale. Julio, no se vale No se vale ver el streaming, eh. Aviso Que os conozco Os conozco mucho, eh La ratita Wolf me llamaban, eh Con solo esto os lo digo No me va a dar tiempo donde estaba Wolfcast 3 Wolfcaster ahí yo no, man, yo no menos. A mí no. No sé si que a tener, ¿Qué? ¿Qué es esto, madre? <risa> <risa> vale, <risa> a acabo. <risa> hasta, loco. hasta la eternidad hasta la eternidad ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Me ha matado. Yo, yo me he puesto un sitio fácil. Hijo de puta. ¡Hijo de puta! <ríe> Hijo de ti, cabronazo. Digo, no se vale, no, porque es muy buena, ¿no? ¡Date! ¡Hijo de.! ¡Qué Sí, viene Vale, vale, vale, vale. Aquí se va a ver hostias duras, eh. Cuidado. A Wolf me ni tocarla, eh, hijo de puta. A Wolf ni tocarlo, eh, que os conozco. Hostia, esto se peta muchísimo, te lo digo. Eh, se tiene que cargar. Al principio se peta un poco, pero luego ya se, se, se estabiliza. Imagínate jugarle el escondite por aquí. Ahí, ahí, Lordi, Lordi, ahí, así me gusta. métele caña, métele caña. Vale, gente, eh, estamos todas? Claro. ¿Sí o no? Falta alguien? ¿Todos segundos. contra todos? ¿Alguna norma o algo? Todos contra todos, aquí luego ya pondremos alguna norma, pero de momento, todos contra todos, a matar al máximo de gente posible. Ah, puede ser a los que tengan Surreal delante, a esos los primeros. Y al que tenga ah, Wolf, va. el último. <risa> si hay, si hay, hay <risa> tres personas, el Wolf el último. <risa> hijos de perra, vais a ir todos por mí. No prometo, no Vale, aquí a una scan... Aquí ahora todo el mundo se va a caer los hijos de puta, ahora, ahora se viene... ¡No! ¡Por favor! ¡Ese es Wolf! ¡Ese es Wolf! Míralo ¡Que no tengo luz, ¡Perro! Míralo. Míralo, la rata La rata esta ya empieza por Wolf Va mal, eh, Julio Va a caer todo el peso de su real en tu espalda, cuidado, eh Avisado estás, eh No. Gente La que vaya de coreana esta, vamos A reventarla Ahí hay una rata, pero vamos, la rata es horrible. ¿Y la otra peña dónde está, tío? Con la de gente que hay aquí. Y no veo ni a Dios. Pero estás escondido, magonazo? Normal. Yo no, yo estoy visible. Vamos, súper visible. Sí, sí. School, máquina. Has entrado en the best moment, eh. Gracias por ese pedazo de follow, bienvenido. Yo me jodería. Eh, espero que disfrutes del streaming, como tiene que ser. Viene una rata. Viene una rata. ¡RATA! No, no, no. No. Vale, sí, sí, sí, sí. Abajo, pues. Está Cada es muy alto, tío. A ver, baja otra vez. No, ¿Pero qué es esta mierda, loco? Bueno, ya si subes a Marruecos... ¿Ya empezamos? Sí, ¡Pero no! ¡Me suicida! ¡No! Madre mía... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Dos de estas no te las hago, te lo digo ya Con una suficiente Va super lagado, eh. ¡Sí! ¡Madre mía, Julio! Ya está la ratita aquí, bien con venganza. ¡Qué grandes, qué grandes! ¡Madre mía! ¿Dónde, ¿Dónde está, Acabo de ver Voy a poner yeah. un poquito de música aquí en el directini. Oh, ¡No, God! ¡No, God! ¡Please, no! ¡No! ¡No! 31 Ay, en la cabecita, que... loco Madre mía Ay Wolf cómo está Vamos está pelado directo O sea, está gilado ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Por favor, quédate ahí quieto Buenísima esa Buenísima Buenísima Ratas donde estáis, no. pero si eres el único que estás escondido, es demasiado. ¡Qué va! Pero si estoy aquí metiéndome con todos, lo que pasa es que no me encontráis. Bueno, es una, una labor un poco difícil. ¡Mira este! ¡Sí, ¡Me ha tirado el otro! Me cargado, chaval. Eh, Psst, cuidado, eh. Solo, Ahí lo Lo veo, lo veo, lo veo. Bueno, veo la construcción. ¡Mira ahí hay uno, eh! 100, lleva 100, eh. Vale. Lleva 100, eh. Vale. Y Si se asoma. Ha bajado, eh. Qué rabia, tío, con todas las curaciones que tenía que vida. Llegábamos a aguantar ese PvP y. Uf, íbamos de puta madre. Yeah. No. Es que, tío, no. Me quedé sin match oh, arriba del todo, eh? tío. Mi yo reventé el arriba del todo y bajé. Tuve que bajar oh, a por no. la llama. No. ¿Eh? ¿Cómo, ha ¿Cómo ha subido? Ah, está subiendo arriba. Mira. Eh, han subido, eh. Mierda. No dispares, no dispares, es que viene. No. Es el team de Wolf, eh. Déjalo en paz. Uff. Vale, más 100. Uua, se la ha llevado, eh. Vale, Le he pegado 200 ya el perro este. Ahí, Tenemos otros debajo, eh. Vale. Lo ves, eh. Bueno, lo sabes. Ya ¿En serio, la Madre mía. Mira, lo ves, eh. Hasta Qué debajo, ratilla, eh? por favor. Si coge, si vuelve a coger esto. Le, le, le, en calma. verdad, la torreta yo siempre la tiro, pero si la usas bien, no está mal. ¿Por? La toma por ti. Qué pulga. buena. Y aquí la ratita esta. Lo que pasa es que estamos aquí y. Estamos subestimando a nuestro enemigo, eh. También te lo digo. Eh? ¡No! es no, no, no, no, no, no, no. de la perra esta no pero qué mierda de escopeta bueno. lleva esta perra quién era twitch Bla... No, Bla, black mira, black el perrito guau como gane me rayo tío quedan cinco eh y bueno uh, gracias al team de surreal por venir a acompañarme muchas gracias a toda la gente también hoy que se ha pasado a apoyar también había mucha gente nos lo hemos pasado muy bien ha habido momentos de caos, pero bueno, se ha controlado bien. Hemos podido disfrutar todos, que es lo que importaba. Y nada, directico de mi amor. Nos vemos mañana y ya sabéis, seguidme en todas las redes sociales y manteneros al carrito de Chao. Veo.